Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a Aprende con Daria, yo soy Daria orgullosa de presentar el video de las 10 razones, argumentos por qué aprender alemán te sorprenderás Los kids Para aprender un nuevo idioma siempre es importante, es útil es necesario tener un buen argumento, una buena razón por qué estudiar ese idioma porque aprender un nuevo idioma es un proceso, requiere su tiempo entonces necesitamos una buena razón que nos motiva, que nos hace seguir adelante si todavía no tienes una razón o estás pensando, estás buscando te voy a ayudar, te voy a presentar las 10 razones por qué aprender alemán va a tener un efecto positivo en tu vida veamos las primeras razones quizás las más evidentes pero muy potentes el alemán no se habla solamente en Alemania sino también se habla en Austria, en Suiza, en partes de Italia, en Luxemburgo y fuera de Europa también hay países, hay regiones donde se habla alemán Alemania es un país de estudio donde muchas personas vienen por un periodo de tiempo, por un semestre, a hacer estudios universitarios, a hacer educación continua y ofrece muchas oportunidades de realizar algún tipo de educación o capacitación. Además Alemania es un lugar de trabajo, es un país que recibe muchas personas desde el extranjero, de hecho es un país que requiere de fuerza laboral del extranjero para mantener su economía para proyectar su economía hacia el futuro entonces ofrece y trabaja en ofrecer buenas oportunidades laborales para las personas desde el extranjero el alemán puede abrir carreras no solamente en alemania trabajando en una empresa en alemania sino también en sedes de empresas alemanas en todas partes del mundo donde puede ser muy útil hablar el idioma para trabajar con los colegas alemanes y entenderse bien. Alemania tiene un patrimonio cultural tremendo, no solamente literatura muy famosa en alemán, también música, óperas, música clásica donde las letras están escritas en alemán, películas, historia y mucho más, donde puede ser interesante y bien entretenido saber y entender el idioma alemán. Un argumento interesante es saber la pronunciación de marcas importantes y no caer en repetir algo que uno escucha de los demás sino poder lucirse en el grupo de amigas hablando de Volkswagen, BMW, Porsche y saber bien cómo pronunciar esas palabras. Alemán es el segundo idioma científico más importante después del inglés. Hay mucho trabajo de investigación en Alemania, mucha inscripción de patentes, mucho trabajo de investigación que es relevante. Entonces es un idioma de la ciencia también. Alemania es la economía más potente en Europa y también a nivel mundial está en los top arriba de potencia económica Saber hablar alemán es saber algo especial el alemán no es de los idiomas más populares para aprender entonces si tú hablas alemán sabes algo diferente te puedes distinguir de los demás de los idiomas que aprenden los demás y finalmente unos datos bien interesantes y bien poderosos por ejemplo el alemán lleva el peso de mucho prejuicio en ser un idioma difícil Complicado de estudiar Complejo de aprender Pero el alemán es un idioma con mucha lógica, con mucha estructura. El idioma siempre es el reflejo de la cultura, de las personas. Y es por algo también que se dice que los alemanes son personas estructuradas, son ordenados. Eso está reflejado en el idioma alemán. Es muy fácil también, por ejemplo, en alemán crear nuevas palabras. Hay un concepto de formar palabras simplemente juntando palabras o sustantivos uno al otro y creando nuevas palabras. Y el último argumento más interesante, la pronunciación en alemán no es tan difícil porque el alemán es un idioma donde la pronunciación es como se escribe la palabra. Tiene muy pocas particularidades, tiene muy muy pocas excepciones de pronunciación y no es como el inglés, por ejemplo, donde tenemos una palabra escrita de una forma y se dice de otra forma o hay letras que no se escuchan. Y ni hablar de cómo funciona el francés en ese sentido. Donde hay que dedicarle mucho más tiempo en entender la forma de escribir versus la forma como decir las cosas. Espero que te gustaron esos argumentos, esas razones por qué estudiar, aprender alemán. Si hay una razón que a ti personalmente te ha convencido aprender alemán. Deja un comentario abajo si quieres recibir más información, más trucos, más tips sobre el estudio del alemán y el proceso y todo lo que se puede aprender en él. Suscríbete al canal y me alegro mucho verte en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.